muy buenas amigos vengadores bienvenidos a Tozy Game Channel nuevamente qué hacemos aquí pues porque el, la filtración del GTA 6 ha sido junto con otras filtraciones como la de, de Last of Us 2 por ejemplo las de Capcom eh, nunca ha habido una tan exagerada como la de la que están haciendo en Rockstar no voy a poner ninguna imagen por ahora porque quiero, he aglutinado todos los vídeos y los que quedan por ver eh, porque he tenido que hacer incluso una carpeta 2,9 gigas quitando algunos vídeos que no me los he descargado porque me ponía que, que posiblemente tenía virus o sea que lo primero que hay que saber es que hay un hacker. Que ahora mismo tiene que estar en, en busca y captura totalmente. La filtración de GTA 6 puede cambiar cosas, dice David Torres, eh, en Rockstar. Atrasar el juego aún más. Esos pinches hijos de su puta madre ya me cagaron los huevos, me lleva la chingada. Modificar el guión para evitar más filtraciones, una cacería contra el, el filtrador y una demanda, modificar calendarios de desarrollo, marketing y lanzamiento de mercado al mercado, eh, son una de tantas cuestiones que se están abriendo como debate, eh, es importante eh, remarcar también que hay una división en, en todo esto, hay gente... Que, pues como que le dice a Rockstar eso te pasa por mm, las cosas que nos has hecho ¿Eh? entre ellas yo añadiría la del GTA Trilogy que vaya vaya, vaya tela pero bueno aquí ten, hay que tener en cuenta del enorme trabajo que conlleva nuevamente y por lo tanto sí que es verdad que eh, todos los vídeos que están saliendo la propia rockstar ya eh, le ha dicho a los de blomberg que, eh, que confirman que la filtración es real que es del juego real así que bueno ahí ya no tenemos no tenemos nada más que decir en cualquier caso por ejemplo Vamos a una cosa que dice aquí, eh, un tal eh, Gatocho. Dice, el código fuente, eh, me voy a poner un poquito más iluminado, el código fuente es el juego en sí, lo que permite, entre otras cosas, eh, hacer mods, eh, el juego sin mods, portear el juego, a cualquier plataforma que pueda los sin emuladores, robar el código para tener atributos de GTA V para ponerlo en otros juegos, etc. Las consecuencias de filtrar cualquiera de los dos códigos serían varias. Si se filtran del 5, los modders y hackers en el online tendrían prácticamente control total del juego y podrían hacer lo que les plazca incluyendo usar eh, el juego como una forma de infectar PCs o consolas con el virus, con un virus. Simplemente tú, como ya tenemos el código fuente, pues entonces el juego está completamente a merced de cualquier eh, persona, que desde luego no va con muchas ganas de, de ser Robin Hood, me explico, ya dijo que vamos que su primera su primera idea era vender el código fuente a los de a los de ahora dice que no lo va a vender, pero es que ahora mismo 2148 de la noche del 18 del 9 del 2022 todavía está activo este hombre y todavía está incluso pasando más vídeos que se están bueno, se están procesando ahí en el Google Drive y en, y en diferentes sitios esto los en el momento en el que estoy grabando esto es cuando está ocurriendo dice también si, si filtran el del 6 eh, o una versión de desarrollo sería peor ya que prácticamente pasaría lo mismo que en el 5 si deciden sacar el juego con el código liberado por lo que no les quedaría más remedio que reforzar o cambiar el código en su mayoría y obviamente tomaría un tiempo ya os digo que este juego aparte por lo que hemos visto antes en el vídeo anterior eh, teníamos la información de que era del 2021 otros apuntan de que es del 2020 en todo caso del 2024 al 2025 mmm, no esperéis que el GTA 6 vaya a salir el 2023 Eso ni de coña esto lo va a ralentizar mucho hay que tener cuidado también por eso con, con muchos de los vídeos eh, que he puesto y que mañana mañana haré un vídeo más eh, y con, con más contenido de lo que se ha filtrado pero poniendo mis eh, pequeñas cositas para que no se vea eh, intentar en la medida que pueda uno borrar todo aquello que pueda indicar a otra persona que realmente sea sepa ha, hackear y esas cosas hacer lo mismo porque aquí si os fijáis en el vídeo anterior eh, en una de las imágenes eh, en uno de los vídeos que he puesto eh, he grabado in situ de, de la computadora he puesto sobre eh, sobre una parte in, en la que se está programando he puesto al protagonista para que no se vea pequeñas manejillas para tanto para, yo creo que os habéis dado cuenta también de que los otros vídeos están invertidos esto no solamente es para que para que youtube no me haga ningún ninguna tontería porque al final mmm, no ha pasado nada de hecho todavía se encuentran muchos vídeos en youtube ya hay también vídeos en que ya están baneados eh, por supuesto por su dependiendo de la importancia, por eso digo que es muy importante el vídeo que vayamos a hacer mañana, el vídeo que vayamos a hacer, el vídeo que voy a hacer mañana, perdón, tengo que hacerlo con conscientemente de que cualquier cosa eh, que yo mismo pueda eh, implicar a, a ayudar a que se filtre todo esto y empeorar aún más la situación no lo, voy a, no lo voy a hacer evidentemente pero sí que veremos cosas de las que se han filtrado que no tienen nada que ver con digamos eh, hay muy pocas cosas realmente eso lo vamos a contar ahora dice también eh, Gatochu dice así que si alguno de los dos ocurre implicaría el retraso de GTA 6 ya que si filtran el del 5 tendrían que reparar las grietas de esta ya que no lo dejarían morir o sí, dependiendo del estado del mismo. Y si filtran el 6 se retrozaría por lo explicado anteriormente. Bueno, y esto no es todo. Esto no es todo. Lo del código fuente puede dañar mucho el desarrollo de. Un hombre, y tanto. Y tanto. Gailos dice que. Eh, pues sí, es que le he dicho, el hacker dice que no va a liberar el código fuente. El código fuente. Para que, se, para que todos lo entendamos es eh, la llave de entrada de la puerta principal de esa casa que es GTA 6 dicho esto o sea que es muy muy importante y el hacker yo ya lo he dicho dice que no va a liberar el código del juego bueno, lo iba a hacer o esa era, la, por lo menos, lo que le estaba diciendo a Rockstar. Oye, o me pagas o libero el código fuente. Con todo lo que conlleva. Pero de hacerlo sería una putada para Rockstar, le sigo comentando, enorme. Yo dudo que sea un solo hacker. Sigo en las mismas, sigo en, las, en mis 13, eh, digamos, en que gente que ha trabajado para Rockstar o que está trabajando para Rockstar han tenido que ayudar a este otro hombre, o mujer no, no se sabe eh, a este hacker a, a conseguir todo este material eh, me he puesto a reunir todo lo, todo lo posible 2,9 gigabytes como digo descontando eh, vídeos que ya la propia. Me, me, me salía la alarma de. Este vídeo puede que. Este archivo puede que tenga. Puede que tenga virus. Por lo tanto, te, te aconsejamos que no. Vamos, que no lo, lo, no lo descargues. Si quitamos esos vídeos y luego eh, recordamos que todavía está en el Google Drive. Este hacker. Eh, sigue y sigue procesando más vídeos eh, como unos tres o cuatro vídeos más que se están procesando pues bueno está todavía este hombre o esta mujer ya digo no, no sabemos está bastante eh, dispuesto a llamar la atención su día de gloria por decirlo de alguna manera fina pero para que veáis un poco eh, todo el contenido todo el contenido que, que, que se ha filtrado todo el contenido que he llegado a ver y que lo tengo pues, lo tengo todo bien guardado eh, es sin dudar alguna la mayor filtración que ha tenido goa tanto ha sido así que los que los propios de rockstar ya han confirmado de que, de que sí que se confirma de que es una de que es una realidad Ahora quien sabe hacker que ha y se jodan fe chicos por la forma inhumana en que trataron a todos los que se rompieron la espalda trabajando en esto, incluido yo. Ojalá choquen y se prendan fuego. Descripción de uno de los gameplay filtrados de GTA 6 gracias a Aldo por la información. Por lo tanto, eh, tío Jason. idea yo que, pero yo no... A ver, el hacker GTA 6 acaba de vender a un desconocido el código de GTA... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El hacker de GTA 6 le acaba de vender a un desconocido el código de GTA 5 por mil dólares? Güey, no he pasado ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. O sea, con todo respeto, carnalito, chingas a tu madre, güey de momento está privado, pero si llega a ver la luz pública GTA Online, está jodido, pero jodido ya ha, ha, ha vendido el código de GTA V bueno, y esto, esto vaya tela, madre mía esto va a dar para dos, tres, cuatro vídeos eh, coge esto con muchas pinzas, no está confirmado supuestamente, repito, supuestamente eh, si no le pagan plata si no le pagan dinero, publicará los códigos y herramientas de GTA 5 y GTA VI por igual, gracias a, a, a tal por la información y supuestas capturas bueno señores, esto se empieza a poner eh, demasiado tórrido, bueno vamos a ver cómo acaba todo esto, mañana estaremos súper atentos a todo lo que a todo lo que en esto se, bueno, yo creo que hoy no voy a ni a dormir, de hecho yo creo que hoy no voy a dormir eh, nos vemos en el siguiente programa, perdonad por haber hecho esto tan rápido así, pero es que es la actualidad, es lo que estamos viviendo ahora mismo, que no habíamos vivido nunca, nunca habíamos visto una filtración de tal envergadura, y que es un goteo todavía constante, todavía este hacker está todavía mmm, dando mucha, mucha guerra, así que vamos a estar atentos a, a todo, a todo, vale nos vemos mañana en Toxic Game Channel y iremos y hablaremos ya de qué es lo que ha pasado por lo menos porque yo creo que esta noche va a ser una noche muy movidita hasta el próximo programa amigos